Oiga, oiga, si usted, ¿le gustaría ser rico? Pues no se afane en aumentar sus bienes materiales y mejor comience por disminuir su codicia. Recuerde que quien cambia felicidad por dinero, no podrá cambiar dinero por felicidad energía positiva, llena tu alcancía, comienza cada día regalando una sonrisa y vive sin prisa vive el momento, lo valioso no se compra, se lo gana con esfuerzo sé positivo, siempre ve para adelante, ya que lo importante nunca se expondrá en los escaparates, y aunque suene a disparate, tanto no lo es lo bueno es que estás vivo y quedan cosas por hacer, como rapear que es algo que no envenena como pensar que es algo que te libera dejarte amar y querer cuanto puedas o imaginar un mundo sin las tierras debes luchar por lo que te dicta el corazón No por lo que te venden en la televisión Echa pasión en todo lo que haces Cuando lo haces la sociedad se torna mejor La mejora se presenta cuando unimos nuestras fuerzas Cuando dejamos de lado las diferencias Nuestras creencias y nos movemos Solo entonces estaremos en el séptimo cielo La vida no es compleja Nosotros la complicamos cuando nos segregamos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 Puedas O imaginar un mundo sin las tierras Y sin barreras, sin nada que nos divida Para ser felices, que no haya nada que nos lo impida Y sin mentiras, solo verdades Que lo único valioso sean las amistades Familiares y el amor, lo que siente el corazón Lo más bello de este mundo, no lo compra ni un millón de dólares o libras Lo mismo da lo que vale de verdad A la venta nunca está